Bienvenidos a Alejo Juega. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una máquina voladora. Veamos los materiales. Los materiales que necesitamos son 2, 4 bloques de miel, 2 pistones pegajosos, 2 observadores, 2 bloques de chiana, 2 botones, dos trampillas y una buena cantidad de bloques ¿Qué? comencemos tenemos que buscar un lugar donde vamos a comenzar a construirlo por ejemplo yo voy a construirlo acá que es un lugar despejado primero tengo que poner una buena cantidad de bloques hacia arriba yo voy a poner unos 20. Primero ponemos un bloque de oxígeno al lado. Luego ponemos una trampilla y encima ponemos un botón. Luego, tenemos que repetir lo mismo en el otro lugar donde va a parar, sino que al revés. Entonces, como es al revés, la oxigena va en este lado, la trampilla y el botón en este lado. Listo. Luego removemos los bloques que usamos. Primero ponemos un bloque de un bloque de mira aquí, luego otro y luego hacemos esto que quede así más o menos. Luego aquí ponemos un pistón pegajoso y al otro lado igual. Luego ponemos un observador en cada lado. lo último que hay que hacer es presionar el botón y te tienes que colocar en un bloque de miel porque si no la máquina voladora va a seguir derecho y te va a dejar caer por eso te colocas en el bloque de miel y la activas y comienza a volar esto no tiene ningún mob lo puedes lo puedes hacer sencillamente Gracias por ver mi video. Si quieren que suba más videos, suscríbanse a mi canal.